Hola, en este video vamos a probar este juego que se ha hecho famoso últimamente, se llama Pineapple on Beach. está en Steam, gratis, si lo queréis jugar, y pues no sé de qué va, la verdad, eh, no, no he visto videos, he visto poco, pero bueno, vamos a probar. Rit